Muy claro está, nuestro amor no se irá. Si lo queremos, siempre nos durará. Se irán las radios, los cines, lo que conocemos y muchas cosas se irán, pero lo nuestro eso nunca acabará ya ves mi amor nuestro amor durará largo camino aún recorrerá habrá montañas y mares colinas y llanos que un día ya no existirá ah, Pero lo nuestro Eso siempre quedará Habrá montañas y mares, colinas y llanos Que un día ya no existirán Pero lo nuestro, eso siempre quedará Juntos haremos un largo caminar Lo lograremos nada los vencerá. Se desmoronan los montes, los campos, los mares, todo se destruirá, más, más nuestro amor ya nunca morirá.